Ellos lo que deben de eh, eh, decir a la a salud pública para que vaya y hagan las pruebas y si la persona sale positiva pues aislarla. Ahora bien, eh, vamos a colocar el video de la señora porque ella dice que el médico, y eso no es usual, no sé cuál, cuál es el médico el médico fue a su casa Villa a decirle que tenía que volver, que esto, que el otro, que salió positiva de coronavirus. Ese no es el protocolo del siglo XXI. ¡Ojo! O sea, no sé cuál fue el médico, porque ella no especificó el nombre, pero el médico no tiene que ir a... a, a, a no, es, es Salud Pública quien debió de ir donde ella. O sea, el, el, el centro médico, el médico primero, primero, el médico debió de reportar al centro... Y el Centro de Salud Pública. Y ya Salud Pública es la que está obligada a darle seguimiento a ese paciente. Y llevarlo al lugar de aislamiento, de cuarentena. Y darle monitoreo. Como hizo con el, el, el, el, el señor suizo, el, el italiano. Eso mismo. Entonces hay un problema que, que, que ya nos dimos cuenta con estos primeros casos. El protocolo de Salud Pública no está funcionando. No está funcionando. O, o, o hubo un mal protocolo del siglo XXI con ese doctor, que no sé cuál es, ni ella lo menciona. Pero ella dice que fue a su casa a decirle que salió positivo. Y después de ahí, dice ella, se regó en las redes sociales. Entonces, ese no es el protocolo. Lo que mandaba era salud pública fuera a la casa de la señora. Que no entiendo por qué salud pública no ha ido a la casa de la señora y la ha puesto en cuarentena. Supuestamente porque ella... Eh, eh, en su casa, no iba a salir y vive sola. ¿Por qué es esto, Dios? O sea, eh, eh, señores, las cosas que están sucediendo eh, ahora mismo con este tema del coronavirus, eh, llegó, eh, revisen este muchacho, cuando una vez tiene coronavirus, me dijeron, y ya en la antigua. Eh, o sea, eso es algo que, que, que uno dice, bueno, acá, ¿y cuál relajo? Otra vaina que la gente cree como que esto es político, Señores, pero la oposición tiene que ser más seria. ¿Cómo es que están saltando? No, que es un invento, que eso es para que la gente no se haga votar. Oigan, ¿hasta dónde ha llegado la, la, la oposición y la politiquería en este país? Que eso es para que la gente no se haga votar. Oye, son locos. Eso es loco decir eso. Eso es monitoreado por la Organización Mundial de la Salud y por sistemas internacionales. Esos casos. Eso no es un juego. Ah, pues China fue, ¿por qué? En Nueva York ahora mismo está en estado de emergencia. Ah, entonces político, para que no voten por quién. Por Donald Trump. O sea, vamos a la lógica. Esto es un relajo. Vamos a escuchar la, la susodicha señora, que ahora es la más famosa del país. Vamos a escuchar para que ustedes, para que ustedes vean lo que ella dice. De él y de mí. Por si salía positivo. Él venía a buscar a mi casa. Pero, Entonces dijeron... ¿Usted visitó algún centro de salud? El siglo XXI. ¿Y cuando usted llegó al aeropuerto no hubo ningún tipo de medida? No, no. ¿Qué tiempo tiene usted que llegó? Yo llegué el 26 de febrero en el vuelo 6501 Iberia a las 3.35 de la tarde. ¿Cómo se siente usted en el estado de salud? Usted no me está viendo. ¿Cómo usted me ve? ¿No tiene algunos síntomas de nada? ¿De qué? Me tomé todos mis mi mi mi medicamentos que me dieron... ¿Qué se sentía bien? usted cuando fue al médico? Cuando fui al médico, me sentía, me dolía mucho el pecho. Pues ya habían pasado fiebre, pero ya me dolía mucho el pecho. Yo digo, no, me voy para el médico y fui al médico. Y allá cuando me iban a hacer la placa, llegó la gente de sanidad y dijeron que yo me metieron de aparte, que sé yo qué, que sé yo cuánto, porque yo dije que llegué de Italia. Ok, no tengo nada que encontrar. Si estoy enferma, estoy enferma. ¿Cuál es el problema? Entonces, en el día de hoy... Ha corrido la voz de que aquí en Villa Villarriba hay una persona infectada, entonces... Sí, a mí me da fastidio. ¿Por qué? Porque yo no estoy infectada nada. Porque un doctor que se me presentó a mí aquí en mi casa, sin devisa, como un civil normal. Si yo estoy infectada, si usted viene como doctor, tiene que venir cubierto de algo. Y él vino normal ayer, y esta mañana porque vio que yo estaba viendo mi marquesina, que iba a comprar una tarjeta porque estaba lloviendo, me, me vino a decir, a ponerme en todas las redes sociales. No, eso no me gustó. Ahora, en caso de que sea realidad, que sea positivo el análisis, ¿estás de dispuesta a curarme? A claro, medida? claro. Una paga un seguro muy caro. Me puedo ir a cualquier clínica a curarme. Y vivo sola en mi casa, que si quiere mandar a un doctor... Yo soy una gente que ve las cosas como son. Para que ahorita Odili, tú ves, grabe el programa, mándenselo grabado, porque ahorita le mandan fuera de contexto. Y dicen que uno está acabando con el centro médico siglo XXI. No. Primero, el protocolo del siglo XXI estuvo bien. O sea, ellos no son eh, las autoridades de salud pública para hacer una rueda de prensa a decir que una persona tiene coronavirus ni nada de eso. O sea, eso no es el protocolo de ellos. Ellos hicieron bien, recibían el paciente, el paciente eh, eh, se le indicaron las pruebas y lo mandaron para su casa. Bien. ¿Dónde estuvo el fallo? Si verdaderamente, repito, si verdaderamente un médico del Centro Médico del Siglo XXI, salió y va a la casa de la señora a decirle, mire, usted es positivo coronavirus. Estuvo mal. El médico no tenía que ir. El médico debió de informarle a las autoridades de, de, del siglo y el siglo a, a las autoridades de salud pública para que fueran a la casa de la señora y la sometieran a una cuarentena. Ahora, lo que no entiendo es cómo el ministro de Salud Pública dice que eso es un caso leve de coronavirus y que ella esté en su casa sola y por eso, ajá, y ella no va a salir al colmado, y el libre que va pero sobre todo señores, en este país, miren cómo fueron los camarógrafos, aquí hay dos o tres ya contaminados no, eh, no, no, no, no eso, el es que a pues, Voy a el Dios mío, pero eh, ese cemento no va hoy de Génesis ¿sí? ¿Eh? pues, oye, oye no, que hay que decir en las en lo cosas lo como lo son, como es lo que lo un camarógrafo lo va a coger pero cállate Génesis De por Dios Cállate Génesis Deja tu lambotismo en vivo eh, Génesis Deja tu lambotismo Óyeme Génesis déjame terminar esto Dios mío Señores El se, se control el lambotismo Que tú llegaste hoy sí, pero no así Con el lambotismo de por Dios Deja que uno diga las cosas como son se, pero escucha, escucha, o sea, escucha. No, no como la no el micrófono, microfón, Génesis, después Dios. Sí, sí, sí, escucha, aquí. escucha. Ahorita voy a aclarar. Atención, los puntos que eh, pero, pero eh, sí, me... Génesis, déjame hacer la audiencia. Déjame aclarar este, esto. Eh, y, decir, sí, y después no, te, no, sí, yo, yo sí, te voy a dejar solo. Este. Que... Escucha. <risa> yo voy a aclarar. Génesis y Méndez tienen coronavirus. Habla. Ya hablo. Habla. Coronavirus. Habita. Ya. Ahorita voy a aclarar porque ya comen Porque aquí todo quiere hacer una mala campaña contra Telenor. Hey, pero, pero Escucha, déjame no hablar, hablar de déjame hablar! Es que no, no que déjame no puedes hablar cuando tú dices la cosa fuera de contexto. Y tú eres muy tengo, amarillista. No, no, no. Tengo capturas de páginas. No, no, pero espérate, espérate. Escúchame. Pero espérate. Una cosa es lo no que diga. Una, no, pero es que tú no puedes decir eh, campaña porque aquí no estamos hablando de campaña de Telenor. No. El ministro. Yo entiendo que el ministro no supo cómo fue que se obtuvo el video que se viralizó de, de la señora que nosotros publicamos. Ahorita yo voy a explicar cómo fue que, está que bien, se obtuvo. Está bien, pero. Pero la no persona es. que está haciendo mala campaña es la no, Telenor. Diciendo eh, ya, ya. Eso, está marógrafo sí. y vaina de urbano. Señora, la génercia amarillita, su no. vaina de urbana. No, no, no, no. Y buscar un segmento. No Oigan esto, ya, gente. Déjame terminar de traimar. Génercia, déjame terminar de ser Oigan bien. Atención, atención país, atención Estados Unidos, si usted, lo primero que debieron, el doctor que visitó a la señora, que ella eh, tiene un, un documento firmado por el doctor, lo primero que debió de decirle ese doctor, mire, póngase esta mascarilla o compre una mascarilla y póngasela, es más, usted tiene una gripe cualquiera, no tiene que ser coronavirus, usted tiene que ponerse una mascarilla, usted o sea, usted como un ciudadano eh, eh, inteligente, usted se pone su mascarilla, entonces usted sale a la calle para cuando usted tenga tos o estornude, no contamine a los que están alrededor suyo. Entonces, que Génesis no me dejó terminar porque es lo que quiere darle sensacionalismo a esto, los camarógrafos no pueden acercarse a una persona que sea sospechosa del coronavirus. ¿Por qué? Porque si esa persona no está debidamente protegida, lo va a contaminar, lo va a contagiar fácilmente. Ese es el problema del coronavirus, la facilidad con que se propaga y se contagia. Señores, vamos a hacer conciencia. No es que te va a matar, es que tú si lo adquiere. Por ejemplo, si yo lo tuviera ahora mismo, que dura unos 15 días hasta, 40, hasta 20 días para dar síntomas visibles. Entonces si yo lo tengo, si a mí ahora mismo me diagnostican con coronavirus, lo primero que tengo que hacer es ponerme algo en la boca que me tape de la mascarilla para no contaminar, no contagiar a los demás. Entonces, no es que usted se va a proteger de que ponerse una mascarilla. Ese es el doctor. Ah, pero ahí está, mira la carta. Vamos a ver quién es el doctor. ¿Va a dónde está el doctor? Por medio del presente, la señora Heredia, eh, sube, donde, donde, donde está, eh, eh, eh, dice ella que firmó el doctor, firma del paciente y el doctor, dice aquí, firma del director provincial, ah, pero fue, el, eh, espérate, no fue de salud pública, fue el director provincial de salud pública, no, pero está bien, el siglo XXI hizo su protocolo bien, atención, Odili, como Génesis me interrumpió, bueno, pues, y sacan uno del contexto, porque le gusta el amarillismo. Eh, no fue un médico del siglo XXI, mírenlo ahí. Fue el director regional de salud pública. Ahí lo dice. Quien fue donde la señora y le firmó ese documento. Ahora, lo que debieron de... Donde hubo la negligencia. Uno, debieron decirle, señora, tenga, póngase esta mascarilla y utilícela. No que usted vive sola, no importa. No importa, cualquier gente que vaya de un pronto un delivery, usted lo va a contaminar. Póngase una mascarilla. Y segundo, debieron de someterlo. Automáticamente salió positivo cuarentena. en cuarentena. No, pero como quiera, ahí está el nombre. Y, y, y es fácil. Entonces, reiteramos, el siglo XXI no son clientes míos. Nunca me he ganado un peso con ellos. Pero tengo que decir las cosas como son. Y si en su protocolo, como debe de ser, y ellos no son salud pública, para hacer ruedas de prensa, ni para poner en cuarentena a nadie. Eso es salud pública. Quienes se han manejado mal, porque lo primero que deben de hacer, ponerle una mascarilla a esa señora y ponerla en cuarentena. Ponme el video de China, para que tú veas cómo en China, ponen en cuarentena a la gente. ¿Eh? Que eso es lo que se debe de hacer. El video de China, donde hay, hay un chequeo, en un peaje, y va un señor y lo chequea y tiene fiebre alta, y el tipo no se quiere someter, automáticamente lo someten obligado. Porque es así. Cuando hay una epidemia, cuando hay una pandemia, no es de que, que yo estoy enfermo voy para mi casa. No. Si usted tiene el virus, usted va a contagiar a otro, usted va en cuarentena obligatorio. Mira, los estudiantes que llegaron aquí ayer, que estaban en, en, en Wuhan, China, tuvieron que pasar todos los controles de sanidad en las diferentes la diferente escalas que hicieron. Para descartar de que no tuvieran con, con el virus, pero óigame, ya el virus aquí ya, olvídense, ustedes eh, eh, de aquí a las elecciones van a ver dos o tres casitos grandes y no es política, ¿eh? Que sea otra no se dejen confundir, no, protéjase. Si usted tiene una gripe, póngase una mascarilla hasta que le descarten que usted no tiene coronavirus, póngase la mascarilla. No el que no lo tiene, es el que lo tiene. Vamos a ver eh, cómo en China... ...tratan a los infectados de coronavirus. No, ese no. Es por Dios, y acá. Vamos a una pausa... ...porque ya el tiempo se nos fue. Génesis está aquí desesperado. ¡Ojo! Aquí no hemos hablado... ...para que ahorita... Eh, ...los asistentes de Génesis... saquen uno del contexto. No estamos hablando que los camarógrafos de Telenor... ...tienen coronavirus. ¿eh? ¿Eh? Si no, estamos diciendo... Los que cubrían la noticia, la señora, fueron camaros incluso a nivel nacional, fueron los de telenoticias.